De dos ligeros, miren, con que me den puntos de experiencia, Yo estoy muy bien. Mira, hay un tipo con un escudo: espada, espada, espada, espada. Debe de haber una acá, ¿no? <tose> Mal de no. ¡No! ¡Oh, ¡Puta madre! A ver, entonces es. No logré nada de las diarias. De las metas, activar aumentos. Completa misiones diarias maldas. Bueno, por lo menos voy a completar la de las. Gracias al conductor. Muy bien, ya. Le di gracias al señor del autobús. Ahora, a buscar cosas. A matar gente. No dejar que me maten, por lo menos. No tan rápido. Maldita sea, te, creo que caí en lugar, que estoy cayendo en el lugar de tryhards, ¿verdad? A la madre, sí, caigo con puro tryhards. Maldita sea. Bueno, por lo menos ya maté a alguien. Voy a aprovecharme de quién más está matándose y a matarlos cuando se maten. Cuando terminen de matarse entre ellas. Se escapó, maldito. Necesito una espada también. Quiero una espada. Ok, caso tesoros. Por aquí hay gente... Ah, ya no. Ay güey, casi me mata. A ver, oh mira qué bien, dejamos el de pico superior, maldice. Uh, metas, um, activamentos, ok, adquiere galardones, uh, misiones diarias, 3 de 5, vehículo, ok, elimina ponentes, me faltan 5 ponentes eliminados, obtener escudo. Creo que un buen consejo que puedo dar es nunca escapen. Mejor quédense a disparar. A ver si destoca alguien que no tiene puntería y se tarda mucho en apuntar. Igual y tiene más probabilidades. Sal alguien como yo. Oh shit. ¡No! ¡Ay güey. Ah mira, tenía una. a la madre. No, pues si sí, me hizo un buen daño, les digo Tendría más probabilidades que ya Sin querer, qué suerte Casi me mata el desgraciado Ok, listo Aumentos a hueso no tengo otro aumento, verdad Había olvidado por completo lo de las cajas de munición ¡Ay, güey! No mames. Casi me mata. Desgraciado. Tiene un buen arma. Muy buen arma. De puro milagro me estoy salvando. ¡No! Ah. ¿Qué otras misiones? Uh, daño a oponentes. Va bien. Faltan dos oponentes a eliminar. Mmm. Cofres o cojas de munición 55, 45, ah, muy bien Creo que hay un cofre, creo Va bien Volar vale. Acá arriba hay uno Ching No me permite tomarlo Eso es lo malo Ah, mi tarjeta gráfica va bien Estoy... Ah, pero... ¿por qué no...? Oh, shit oh. No llegué tan lejos, bueno... No. Ah, perfecto, un cofre Dos cofres ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Alguien estuvo acá. Ah, podría estar por acá escondido. ¡Ah! Bien. Cofre. Digo, caja de munición. Mm, me falta uno. ¡Ay, güey! Caja o un cofre. Por acá debe de haber una caja de... o cofre. En esta casita. Sí, aquí Ay, uy. perfecto ¿Y cuántos enemigos se han matado? Faltan dos, dos tipos que se dejen matar por ahí, porfas. No sean mala onda. Hoy por ustedes, mañana por mí. ¿O cómo es? Hoy por mí, mañana por ustedes, algo así. Hoy por mí, mañana por ti. Carrito para hacer misiones de avanzar. Ay, güey, vamos. Misiones del carrito. En lo que busco aquí matar. Hay gente allá arriba. Ah. Sí. Ay, no. ah. Uh. Necesito encontrar una arma de rareza de la superior Superior ¿Cómo era esa madre? Esta es épica, ¿no? ¿Ya no? ¡Ah, perfecto! Ya, ya completé mis tres Las tres de reglas dijeron por ahí Ahora voy a checar qué más me hace falta Dos oponentes, aumentos... dos partidas y... dos oponentes necesito encontrar gente que se esté matando entre ellos para poder llegar y... rapiñar que eso es lo mío eso es lo que me encanta hacer es lo que me divierte me matan ¡Ay, <ríe> wey! ¡Ah, sí, mira! Ah, bueno ¡No! ¡Baboso! No, Mati, no. Tal vez era un bot. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Ah, bueno, por lo menos no me mata. Y estaba preocupado por eso. ¡Maldición! ¡Oh, ¡Tengo que dar la vuelta! Maldita sea ah, Maldición Bueno, ya que se marque Ya podré saber si corre o se quedó Perfecto, no está Allez Diablos ¡Ah! ¡Uf! ¡No! ¡No! No. ¡Ah! ¡Qué estúpido me falló! ¡Chale! Bueno, completé las misiones diarias 3 para que me den puntos de experiencia. Eliminar oponentes 51 de 75. Bueno, está bien. Momentos. ¡Ah! Faltan dos. Bueno, por lo menos voy a cumplir esas dos misiones y ya. En dos partidas se sí logra. Se sí logra. Sí logra. Pues qué bonito. Estoy subiendo un video. De TikTok, de YouTube? ¿De que video estoy subiendo? Ah, no. Se quedó. No, pues se ha subido bastante en YouTube y está bonito. Síganme acá y denme likes. Bueno, se supone que voy a subir este video al YouTube. Bueno. Le dimos las gracias al don del autobús. Y ya. A buscar un vehículo. Un carrito para andar pendejero dando vueltas. Por todo el mapa. Aquí están. Mira. Una pistolita. ¡Ah no! ¡Puta madre! No. oh, oh! oh, oh, oh, oh. No, pero no tiene arma, ¿no? Oh, bueno, no sé. Antes de que me matara por si acaso, me voy. Ya, a completar esta misión de las carreritas. Bueno, del auto. Recorrer en auto esta madre. 26.794 de 30.000. Sí, necesito armas, la neta. Voy a estar aquí pendejeando sin ningún arma. Ah, maldición. ¿Sí? Jejeje. Soy culero. Qué bonito me trata el Fortnite. A ver, cuando quiere. Cuando ve que estoy nada más aquí pendejeando. 27.500. 600. Oh, oh. Ya no hay carreteras. ¿Carreteras? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Bonita mi referencia a volver al futuro, ¿no? Necesito un bot que se ría de mis estupideces ¡Oh, no! Ah. ¡Ay, güey! ¡Perdón! Pues sin querer ¡Ay, güey! Me está atacando Mega vas Jacob Dice ¡Qué tristeza! Oh. Mega vas Jacob Dice je Nada Debería de haber monas chinas, este... Mega Megabuzz le estaba disparando un tipo, pero no sé para dónde se fue Pensé que eras más de Free Fire Este... Es que es para celular y no me gustan los juegos para celular Entonces casi no, no le entro a los juegos de celular ¿Tú sí o qué? ¿Te gusta? ¿Te agrada? Chingue su madre! ¡Gente! Me va a matar ese el culero ¡Hijo de su madre! celulares pero muy caros y que ya no has sido invitado a premiers este de esas chidas de películas chingonas yo pensé que ya serías como el tipo ese eh, que hace reseñas de cine en TikTok como se llama ibar ibar en Chua, un tipo con cabello afro yo pensé que ya estarías ahí, en las grandes ligas. Del el, Jacob. De las críticas de cine. Dice, ya no me dedico a eso. Ya no. Megabas Jacob. Qué mar. Dice. Javier Ibarreche. Ese mero. Megabas Jacob. Dice. Estoy pensando regresar. ¡Puta madre! ¡Ah! Maldición. Me maté. Yo solo con la explosión, maldita sea. ¿Te puedo como Auronplay. Este, yo creo que sí, pero no creo que caiga tan fácilmente. ¡No! ¡Idiota! ¡Puta madre! ¡Ah! Me equivoqué. Tengo una mochila de Everything, Everything Add At Once ¿Cómo se llama esa película? Con los ojitos chistosos Todo en todos lados al mismo tiempo. Oh, Algo así se llamaba esa madre. Megabass Jacob Dice Si regalo una suscripción bailas el papure o algo así Este pues nada más que tenga mi cámara activada si quieres, este bailo La macarena Además no tengo shishis para que se vea bien mi papure Perdón por este No ser lo que tú esperabas Megabass Jacob Dice Dice que aporto dos centavos por ver comerciales Ah sí claro es un bot que exhibe texto. Cuando pones la palabra comercial. Se activa. Y sí, es. este, Me dan un porcentaje. De lo que se ve en los comerciales. Pero pues es eso. es Dos centavos. Un porcentaje muy mínimo. Pero muchas gracias por ver los comerciales. Es el mejor. Híjole. Esas llaves maestras me funcionaban hace rato. OnlyFans. Este, no he activado mi OnlyFans, pero sí tengo OnlyFans. Los anuncios. No, los anuncios se quitan solamente si te suscribes al canal. ¿O los tengo que ver necesariamente? Mm, sí, cuando estás dentro del... Dentro del stream, sí, es que entran los anuncios, se activan... Es como los anuncios de más, una Jacob, página web. Dice, solamente que aquí es en video. Qué si me suscribo. En la... Facilidad de ya no tener que ver anuncios Y un saludo de mi parte Me aguanto los anuncios <risa> Haría lo mismo, haría lo mismo Megabass Jacob Dice Y si me suscribo por Amazon Prime Ah, este, la suscripción es Por así decirlo, gratuita Si te suscribes por Amazon Prime La suscripción no te cuesta Es la, es la suscripción gratuita que te da Amazon Prime cada mes pero qué te dan no no da nada bueno eh, más que nada puedes disfrutar del del stream que tú desees ver sin anuncios eso sería todo en realidad no hay un valor agregado aparte de la Megabase posibilidad la de no ver este anuncios a ti a ah, a mí me dan una parte del dinero que se utiliza para la suscripción de los de Prime. Ah, malito sea. A mí sí me dan una parte del, del de la suscripción de Prime gratuita, como unos dos dólares, creo. mega Jacob dice las fotos de patas. Ah. Foto patas, sí ah ya, ya Pues no sé, si quieres te mando foto de patas Pero pues estaría raro que tú quieras foto de patas, ¿no? Con tu suscripción, una foto de patas Coco, dice Nel. Pues ahí está pues Es cierto, con la suscripción Mando una foto de patas inédita Voy a empezar a promocionar eso Hay un tirador por acá Cerca Acercarme <ríe> ah, Por spammer Vamos a bailarle Estoy demasiado visible, son tres ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Chingo tu madre. ¡Ah! ¡Puro manco! ¡Qué bonito! ¡Pobrecito, sabe bien manco! ¡Ah! ¡Perfecto! Qué bonito. Bueno, y con eso me despido. Ya me puedo alargar al diablo, al demonio. A ver qué es lo que tengo ahora eh, el disponible en el pase de batalla. Todavía no lo compro, pero no lo voy a comprar. Así que vamos a ver qué tengo disponible. Mega Bass Jacob dice. Mm, ya puedo comprar la monita china. Ah, ya ah, no, todavía no puedo comprar el Lagartijo. Cuando compre, cuando pueda conseguir el Lagartijo, voy a este, a comprar el pase de batalla. Porque si sí quiero este Lagartijo. Mm.